quiere todo el mundo? Vivir experiencias. Hola, soy Carlota de Oniad. En este vídeo vamos a hablar sobre el marketing de experiencias, tipos y ejemplos reales y súper chulos y por supuesto, ¿cuáles puedes hacer tú? ¡Comenzamos! ¿Qué es el marketing de experiencias o el marketing emocional? Consiste en el conjunto de técnicas y acciones de marketing que se llevan a cabo para que los consumidores tengan una experiencia. Es decir, ¿a quién le gusta verse como un mero trámite para conseguir dinero? A nadie. Yo compro, pero no quiero que la empresa me vea como un simbolito del dólar aquí arriba. No, no me gusta eso. Yo lo que quiero es que mi experiencia de compra sea fantástica, que la marca me ilusione, me enamore, se esfuerce porque yo esté contenta. Eso, trabajar eso, es marketing de experiencias. Os voy a poner un ejemplo real que a mí me ha pasado, o sea, en mis propias carnes, para que lo entendamos bien. Yo, bueno, esto lo sabréis las personas que seguís el canal de YouTube, soy una persona bastante activa, nerviosa... ¿Y cómo me desfogo habitualmente? Pues voy a clases de yoga yoga. Lo que más me gusta de mi clase de yoga es que en Mento, el lugar al que voy, lo hacen de forma súper diferente. ¿Por qué? Porque yo llego allí y me tratan súper bien, tengo un trato personalizado. Además, Daniela me corrige todas las posturas que hago y hasta ahí diréis, ¿vale? Todo normal, tú pagas por un servicio que es ir a clase de yoga y eso es lo que tienes. Sí, sí, pero es que ahí no acaba todo. Yo después de acabar la clase de yoga, bueno, yo y todos los que asistimos a la misma, tenemos la opción de recibir un pequeño masaje aquí, en el cuello. Y además, mientras estamos haciendo la clase, Daniela juega con los aromas para despertar nuestros sentidos, nuestras emociones, para que la clase vaya aún más allá. Pero eso no es todo, que es que hay más. Cuando acaba la clase, Daniela nos invita a todos a un té. A, mí. ¡A tú! ¡A mí. Vamos por el día con dos tazas de buen té! Eso es espectacular. O sea, el mero servicio, que sería ir, quitarte las zapatillas, hacer yoga y pirarte, aquí, en el sitio al que voy yo, es mucho más. Tú vas, te relajas, haces la clase. Es que además luego te dan un masaje, a veces te dan unas cintas como estas súper chulas que te recuerdan lo guay que ha sido la clase y después te tomas un té con todos los demás. Es que eso es súper guay. Es toda una experiencia. ¿Veis la diferencia? Desde aquí, un beso para Daniela. Y por aguantar mis nervios. Oh. ¡Dentro vídeo! Bueno, y lo prometido es deuda. Bienvenidos a la experiencia Mento. Mirad, esto es a lo que me refería antes cuando os contaba. La experiencia que se vive en Mento. Estas son las cintas, que cada una hace referencia a lo que damos en una clase. Y aquí están los tecitos. ¡Uh! Lo que tenéis que tener... Claro, y lo que quiero transmitir con este ejemplo es que aquí se están enfocando en la experiencia del cliente, pero de forma completa, que abarca todo el proceso, o sea, tanto el producto en sí como su uso. Segundo ejemplo, ¿os suena la marca Ikea? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Claro que sí. Mirad lo que hicieron en Zaragoza. ¡Bestial! Y aquí, en la página web del Heraldo, un medio de referencia en Zaragoza, Cuentan la noticia de cómo IKEA sustituyó algunas butacas en salas de cine por sofás, cojines y mantitas. Fue espectacular y tuvo muchísima repercusión en toda Zaragoza. Además replicaron esta acción en toda España, así que el impacto fue bestial. ¿Qué podemos aprender de esta maravillosa marca? Aquí, el marketing experiencial. Experiencial. Aquí. El marketing experiencial que llevaron a cabo se centraba en dar a conocer el producto para que los consumidores lo probaran antes de comprarlo. Transformaron un espacio único, un cine en este caso, en el salón de una casa y dejaron las entradas al mismo precio. Esto es la leche. ¿A quién no le hubiera gustado acudir al cine en esas fechas? Ah. Crean emociones, transmiten sensaciones. La clave del marketing experiencial. ¡Hey! Conviértete en un experto en marketing digital con el curso gratuito de ONIAZ. ¡Inscríbete ya! Tercer ejemplo, la experiencia Starbucks. Tú no eres una persona más que va a una cafetería sin más, se pide un café, se lo toma y se va. No, tú vas a Starbucks y eres Carlota. Pides un frappuccino, te sientas en tu sillón y en tu vaso. Te llaman y te dicen, Carlota, ¿está listo tu café? Tú eres muy importante, no es un mero café, no, eres Carlota, la bebedora de café. ¡Qué pasión! ¡Qué ganas de ir a Starbucks y que me atiendan de esa manera! Tú eres el rey y ellos eso es lo que transmiten. Mirad. Y para analizar el ejemplo de Starbucks nos vamos a ir directamente a su cuenta de Instagram. A priori, Starbucks es una cafetería, ¿no? Pues no, es mucho más. Mirad cómo manejan sus redes sociales intentando transmitir a todos sus seguidores y al público en general todo lo que van a vivir cuando vayan a Starbucks. Qué galletas, qué vasos... Bueno, además es espectacular que personalizan también la experiencia en sí al usar el producto. Cambian los vasos cada cierto tiempo, ofrecen también pastelería... Mirad en Navidad... En realidad es que es una pasada, te lo puedes currar tanto como quieras y no hace falta que te gastes un dineral, simplemente personaliza, sé original y haz que tus clientes estén súper satisfechos. ¡No hay más! ¡No hay magia! Starbucks es un claro ejemplo de marketing de experiencias que rodean al producto, pero eso no es todo. Hay más. Mirad este cuarto ejemplo, el de Coca-Cola. En el vídeo podéis ver cómo las personas que pasaban por la calle, por centros comerciales, porque situaron varios cajeros en diferentes puntos, tienen la posibilidad de sacar 100 euros siempre y cuando se comprometan a invertirlos en otras personas. Es decir, compartirlos. Y mirad el resultado. Este señor compró comida y le ofre iba ofreciendo a los viandantes, esta señora compró pañales, este otro compró mogollón de pelotas y las tiró a una cancha en un barrio... En fin, espectacular. Y no se puede alinear mejor con la imagen que quiere transmitir Coca-Cola. Como podréis observar, aquí lo importante no es vender. Ellos no están intentando vender, al revés. Están creando una experiencia única, que van al lado más humano. Quieren despertar esas emociones, ese sentimiento, esa felicidad y fidelidad a la marca, que al final es su imagen de empresa. Coca-Cola destapa la felicidad. Y con esto se han alineado perfectamente con su mensaje. Brutal. Y diréis, esto está muy bien, pero vale mucho dinero. ¿Qué puedo hacer yo para aplicarlo en mi negocio y que hacer que mis clientes, que mi público objetivo en general, disfrute de un buen marketing de experiencias? Pues os lo enseño. Primer ejemplo, cuida de tus clientes. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues por ejemplo, como hace la empresa de césped artificial Todo Césped. Ellos podrían hablar con sus clientes, hablarles de los diferentes modelos y ya está. ¿Sabéis qué hacen? les envían una caja de muestras personalizada con todos los modelos. Mirad, mirad, os lo voy a poner por aquí abajo. Con todos los modelos para que ellos puedan sentir el césped, tocarlo, ver cuál les gusta más, ir descalzos, que los niños lo toquen. Es espectacular. Así es como conocen realmente el producto en sí y tienen una experiencia de compra espectacular. Y cómo no, nosotros también tenemos un buen ejemplo. Nosotros tenemos un pack personalizado que enviamos a personas que forman parte de nuestro público objetivo. Por ejemplo, aquí lo tenéis, el pack ONIAD. Vamos a cotillar un poquito qué es lo que enviamos. Tenemos diferentes, ¿eh? este es un ejemplo. Una tarjetita personalizada para la persona que lo va a recibir. Un detalle precioso, bajo mi punto de vista, claro. Y aquí hay algo más. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí? Vamos a ver. ¡Uhú! Una taza de ONIAD con el pequeño robot esto es fantástico. ¿A qué no le hace ilusión recibir este tipo de cosas? ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues a ver, lo importante no es el dinero que te gastes, sino el detalle que estás teniendo. El personalizar una tarjeta ya no, no vale nada, no vale nada a nivel económico ni de recursos, pero a la persona que lo recibe es una ilusión tremenda porque es como realmente has conectado con ella. Y si quieres sorprender a tus clientes dentro de este mismo tipo de ejemplos, tienes que convertir la experiencia de visitar tu local, si tienes una tienda física, en todo un evento. Puedes darles regalos, pues por ejemplo caramelos, merchandising personalizado o cualquier tipo de descuento de cosas que les gusten, eso les va a encantar. Y también puedes jugar muchísimo con la decoración, pues por ejemplo poniendo cosas así más zen o divertidas, si sabes que van a recibir visitas de niños, poner una parte de juegos para que mientras los padres estén atendiéndote y tú a ellos, los niños se lo estén pasando bien. Son tipos de cosas que no valen mucho, pero significan mucho. Las personas las valoran de verdad. Dos, ¿cómo puedes afianzar una relación bestial a través del marketing de experiencias con todos tus grupos de interés, con tus partners en general? Dándoles una calurosa bienvenida. Mirad lo que hacemos en Nodrizatec. Sí, sí. Cada vez que tenemos una visita en nuestras instalaciones, porque como sabéis, Oniad es una de las empresas que componen Nodriza, les damos la bienvenida en estas pantallas, en nuestras teles, que tenemos dos en las oficinas. Pero dirás, yo no tengo una tele, entonces ¿qué hago? Pues mira, hay unas pizarritas muy monas en Amazon, por ejemplo esta. Venga Mario, pon la foto de la pizarrita. Y tú en esta pizarra pones el nombre y dices bienvenido. Y ya está, y quedas de lujo. Y la persona cuando llegue a tus instalaciones, a tu oficina, dirá... Puf". ¡Qué pasada! ¡Qué majos! Ya es empezar de otra manera. Y cuarto tipo de marketing de experiencia y de público objetivo al que puedes dirigirte es, por supuesto, tu equipo. Los empleados de tu empresa. Tienes que cuidarlos. ¿Ejemplos que las empresas suelen hacer? Pues el pack de bienvenida. Mira, te lo enseño. Bueno, esto que es un vídeo de marketing de experiencias parece un unboxing como las influencers. Me siento una influencia. Mira el pack. Esto es lo que reciben todas las personas que entran a Nodrizatec. Y ¡vuela! ¡Vuela! Una camiseta personalizada con Nodrizatec. Hemos venido de propia a transformar el mundo. Y un organizador de tareas chulísimo, porque es importante estar organizado. Mirad. Ahí están los vasos de agua que tienes que beberte al día. Es que estamos en todo. La verdad es que hay que ser saludables. Luego esta maravilla no pasemos por alto la faja de la caja, super guay. Nuestras redes sociales y nuestra frase. Hemos venido de propio a transformar el mundo. Soy de Aragón. Me encanta. ¿Pero qué voy a decir yo? Trabajo aquí. Y aquí os voy a enseñar dos ejemplos muy rápidos de cómo cuidar la experiencia de vuestros empleados. Nosotros tenemos unas pantallas en Nodrizatec y en ONIA, como he comentado, y aquí podéis ver una publicación estándar de cumpleaños. Siempre felicitamos a todos los miembros del equipo y se ve en las teles, así todo el mundo puede felicitarles también y estamos todos al día. Y otro ejemplo muy guay es este que podemos ver aquí. Como veis, Mario se incorporó al equipo y le dimos la bienvenida de la mejor forma posible. Así lo hacemos nosotros. ¿Vosotros cómo lo hacéis? ¡Contadnos en comentarios! Cuarto y último punto: ¿Cómo hacer marketing de experiencias? Lo primero, ten en cuenta que no siempre vas a vender a través de este tipo de marketing, pero sí te va a ayudar a posicionarte y afianzarte en tu sector, a emocionar a tus grupos de interés y a conectar con ellos, que al final es lo importante. Conoce muy bien las necesidades de tu público objetivo. ¿Por qué? te estarás preguntando porque así podrás dar en el clavo con todas las acciones que hagas. No te gastes mucho dinero. Obviamente, si eres una empresa como Coca-Cola y puedes ir regalando billetes de 100 euros por ahí, pues está fenomenal. Pero si eres como la mayoría de negocios en general, que no te puedes permitir hacer eso, tienes que exprimir tu cerebro para sacar las mejores ideas y poder hacer acciones que, aunque el valor económico sea bajo, el valor real que tienen para tu público objetivo sea Tremendo. Eso es el buen marketing experiencial. Eso. Y no gastarse 8 millones de euros. Coco. Y por último, ser original. Haz cosas que no se hayan visto antes, que llamen la atención y lo que también conocemos como efecto wow. ¡Wow! Y ya sabéis aplicar todas las técnicas de marketing experiencial, Espero que las pongáis en práctica y que me contéis en comentarios qué os ha parecido el vídeo. ¡Ah! No os olvidéis de suscribiros. ¡Os esperamos!